Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo ver una película y tomar nota al mismo tiempo usando el micrófono. De tal modo que si nos estamos viendo la película, lo que queremos que quede plasmado en texto, simplemente lo pronunciamos y listo. Les voy a hacer una pequeña demostración. Supongamos que eh, reproducimos la película y este, dice, este, este sujeto quiere, le dice al perrito que quiere comer automáticamente yo lo pronuncio y, y, y Word me va plasmando todo aquí listo vamos a hacer un ensayo estoy alegre quiero recuperar a mi amigo bueno eso solo es un ejemplo no dijo ello pero simplemente es un ejemplo entonces miren que al, al presionar yo clic en Word no se va a superponer o no va a aparecer por encima de esta ventana, ¿listo? Entonces yo simplemente pronuncio voy pronunciando lo que quiero que quede plasmado de la película aquí eh, Debido a que activo el micrófono de Word En caso que ustedes no tengan Word 365 para activar el micrófono Simplemente lo pueden hacer con la tecla Windows más la tecla H, ¿listo? Windows más H al presionar la tecla Windows más H se le va a activar este micrófono y le funciona del mismo modo que este que tenemos aquí como pueden ver que ahí también nos copió funciona igual que el otro y este es para aquellos que no tienen no tienen Office 365 listo igual le funciona del mismo modo que este, lo único que tienen que hacer es configurarlo Windows más H dan en configuración y aquí lo configuran tal cual como quieren listo entonces como hice esto vamos a hacer, veamos, a demostrarle cómo hacemos en la descripción de este tutorial les voy a dejar una, un, un archivo que tiene por nombre fijar ventana este archivo lo descargan y una vez que lo descargan lo pueden copiar aquí a la raíz del disco yo lo copio de aquí le de descarga me vengo aquí, aquí por pues disco local C y lo pego aquí para que nadie lo borre, ¿cierto? No lo pego porque ya lo tengo aquí. Una vez que hace, hacemos ello, <coughs> vamos a abrir la carpeta y damos doble clic aquí para que el programa se ejecute. Una vez se ejecute nos va a quedar así como está este aquí. Y la ventana que nosotros abramos, si por ejemplo yo quiero que esta esté de primero, simplemente presiono la tecla control más la tecla espacio. Y si yo abro otra, va a quedar por debajo de esta. Miren que abrí esta que está aquí y no se va a superponer. ¿Listo? A no ser que, y para desactivarlo simplemente cerramos. En la descripción del video les dejo el archivo para que lo peguen allá y listo. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.